¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida Vean qué preciosidad traigo yo a este canal Miren qué fantasmitas tan hermosísimos ¿Y qué creen? Estoy muy emocionada Yo traigo una de mis prendas favoritas Que es este hoodie, esta sudadera de fantasmita porque ustedes también van a poder adquirir esta sudadera y muchos artículos más en nuestra tienda oficial de fantasmitas. Que hoy oficialmente empieza nuestra cuenta regresiva y hoy es el número 6. O sea que en 6 días se va a estrenar, va a estar abierta nuestra tienda fantasmita. Entonces... Hoy es el número 6, pues mañana será el 5 y así sucesivamente Pero hoy empezamos oficialmente la cuenta regresiva Y hoy es el día 6 de 6 Mañana será el 5 de 6, luego 4 de 6 y cosas así, ¿ok? Pero bueno, estoy súper emocionada, de verdad hasta me duele el estómago de la emoción Y yo estoy súper segura que todo lo que va a haber en nuestra tienda les va a encantar y fascinar Y van a poder usar sus prendas junto conmigo Pero bueno, el día de hoy y después de hacer nuestro anuncio parroquial Vamos a estar hablando de algo que causó revuelo hace un tiempo Creo que por allá del que sea, como del 2019 Y hoy, en el año 2021, por si algo más nos faltaba en este año, pues es que Regresar a Sitting and Smiling Pero versión recargada Pero no es ella Realmente está muy raro Así que vamos a ver de qué van sus videos de nuevo Y vamos a ver si hay alguna diferencia y demás Porque pues hay varias teorías locas, ya saben, por ahí por todos lados Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal No se van a arrepentir, subimos muchos videos a la semana Y todos están súper padres Y bueno, también tengo un canal secundario que se llama Marijo2 Así lo pueden buscar todo con letra ¿Y qué otra cosa? Pues síganme en mis redes sociales Si pierden mucho contenido Si no me siguen por Instagram, te, TikTok, eh, Facebook y Twitter también pero bueno entonces ahora sí y sin más larga esta intro de dos minutos ¿saben? mi récord personal son dos minutos lo siento no puedo menos vámonos ahora sí con este video ok así que regresamos un poco whoop, como dos años para atrás en el 2019 sí más o menos ahí fue cuando la cuenta de sitting and smiling de Alia Patterson o alia Peterson y por qué explotó su cuenta bueno tenía videos pues no muy comunes que digamos Donde básicamente y todo su contenido se trataba de eso No decían nada más Simplemente ponía canciones de fondo en sus videos de TikTok Y eh, se sentaba viendo hacia un lado más o menos como así Y sonreía Y ese era todos sus videos Pero pues la gente comenzaba a sospechar Que hubiera mensajes ocultos en cada video ¿Por qué? Pues aparte es como una psicosis que nosotros mismos creamos, porque nos gusta encontrar cosas donde a lo mejor no las hay, pero a veces sí encontramos cosas donde no las había, pero sí que estaban ocultas. Y entonces, oigan, si ¿sí vieron que me quise acercar disimuladamente y no pude, está bien, ya no pude disimularlo. Entonces, básicamente por eso se hizo súper, súper viral, al punto en que ella tuvo pues básicamente que salir a decir así explícitamente, oigan. No me está pasando nada, eh, simplemente me gusta hacer pues videos así y como que medio desaparecerse de redes. Ahora, últimamente está causando revuelo que al parecer una cuenta parecida era pues estaba subiendo videos este, iguales, pero que a pesar de que se parecía mucho a Lía pues que no era. Y lo curioso es que bueno... Si sí, ella, pues, dijo hace ya más de un año, oigan, pues no me pasa nada, así... Pero daba signos extraños de que, pues, a lo mejor sí le estaba ocurriendo algo porque, pues, le decían Oye, si necesitas ayuda, vístete de rojo. Y ella automáticamente salía de rojo. Oye, si necesitas que llamemos a la policía, eh, básicamente, píntate los... O sea, el maquillaje de tus ojos, hazte lo naranja. Salía con el maquillaje naranja. Y así, o sea, muchos comentarios que se hacían como bastante famosos en sus TikToks, o sea, que tenían mi, miles y miles y miles de, de me gusta, eran los que ella hacía, ¿ok? Así, Entonces, por eso la gente empezó a preguntarse, ¿estará bien? ¿estará secuestrada? Porque pues tenía, pues, como que videos muy extraños. Ahora, surgió una cuenta que se llama Didn't Wake Up Safe y su descripción es una carita feliz, pero... Cuando tú creas una cuenta en TikTok, casi siempre eh, si tú abres tu cuenta con Google, porque se puede abrir, por ejemplo, una cuenta desde tus cuentas Google, desde Facebook y demás. Si tú la abres con Google, te va a poner como de foto de perfil, como si tú lo hubieras puesta, la primera letra de tu nombre. Es decir, o sea, un ejemplo, si yo hubiera abierto mi cuenta de TikTok con mi cuenta de Gmail, Hubiera salido una M en mi foto de perfil. Porque pues me llamo María José, ¿no? Entonces en esta cuenta se llama... Didn't, didn't wake up. O sea, no desperté. Y eh, la letra que hay en su foto de perfil es una A. Y recuerden que ella se llama Alía. Entonces, bueno, puede ser que sí sea de ella. Ahora solo tiene literal cuatro videitos Y creo que tenía más. Estoy casi segura que yo había visto cinco videos. Um, pero ahora solamente tiene... En sus videos no tiene ninguna descripción, bueno más bien su perfil no tiene ninguna descripción, no tiene muchos seguidores a comparación de la millonada de, pues, de seguidores que tenía pues, en el 2019, ahora solo tiene 35.5 mil seguidores y a pesar de que sus videos pues tienen más de 100 mil visitas cada uno, eh, pues no tiene muchos seguidores, pero sí ha estado como teniendo atención otra vez. Ahora, ¿por qué obtiene atención? Porque a pesar de que sí si es al pues luce bastante diferente Que sí, créanme, yo estoy de acuerdo que en un año Pues uno puede cambiar demasiado Tener un glow up O un back up o No sé cómo se le dice así como de que O te ves mejor o te ves peor ah, Como un año Sí, pero lo curioso es ¿Será ella quien está subiendo esos videos? Y si no es ella ¿Quién está subiendo esos videos como que con su apariencia nueva? ¿Sí me entienden? Yo creo que si ella quisiera, y puede ser, subir videos otra vez a TikTok... A ella ya le conocen por Alía y de que hace videos así de que se sienta y sonríe literal, ¿no? Bueno, pero fue tanto el auge y así como que tanto relajo... Que ella decidió como ya no subir videos de ese estilo, y a subir normales... ¿Por qué subiría otra vez si ya sabe ella que subiendo videos por su nombre pues tendría otra vez millones de seguidores porque pues muchísimas personas la conocemos por Sitting and Smiling o alia Patterson o Peterson. Y digo Patterson o Peterson porque en el último video que hice de ella, pues ya hace un año, muchos me dijeron que no era Patterson, que era Peterson. Y muchos que era Peterson, no Patterson. Entonces, bueno, por si sí una o la otra. Pero bueno, entonces vamos a ver estos videitos de ella para ver qué es lo que nos topamos. ¿Cómo otras veces no voy a poder poner el video así con audio porque tiene copyright, o sea es una canción normal Y como en sus videos pasados no tiene ninguna descripción en eh, sus TikToks Simplemente lo sube sin ningún hashtag, que eso es raro que un, un video así O sea tendrías que tener muchísima suerte para subir un video sin descripción, sin hashtags Sin modo de que alguien pueda rastrear esos videos y que tenga visitas. Y pues el de ella pues evidentemente sí tuvo suerte entre comillas. Porque luego si sí es un contenido que TikTok sabe que va a llamar la atención. Pues lo promociona solo. Sin, aunque no tenga descripción. Este video, el primero, tiene casi 170 mil visitas. Y básicamente pues vemos a Lía un poco cambiada. Creo que con el pelo diferente tiene ahora eh, como fleco de lado. Tiene brackets, parpadea normal. O sea, pues y sigue sentada y sonriendo Creo que su hobby favorito sentarse y sonreír. Pero bueno, entonces la canción pues no dice mucho a comparación de otros casos que hemos visto como que de repente dan mensajes con las canciones que ponen de fondo. Creo que en este no es el caso. Vemos el siguiente que lo subió hace seis días y es básicamente el mismo. Ella está sentada y sonriendo. Con la misma posición de antes, sus manitas cruzadas adelante, así con las piernas cruzadas, cara hacia un ladito. O sea, como en tres cuartos y sonriendo. Y pues sí, les digo, yo la veo eh, igualita, hasta el mismo maquillaje así, solamente como su carita un poco más finita, a lo mejor. Brackets, y aquí no tiene fleco. Oye, pero lo tenía en el otro video. Bueno, aquí no tiene. Lo que me hace pensar que, oh, y aquí no se le ve el fleco según yo, entonces a lo mejor serán... Como videos que tenían borradores o algo por el estilo y decidió publicarlos acá, o que alguien de alguna manera sacó estos videos de algún lado. En este tercer video es el que tiene creo que más visitas. La vemos ahí sí un poquito más diferente. ¿Por qué? vean sus ojitos, se le ven un poquito tristes a mi parecer, ¿no? O sea, como que viendo un poco hacia abajo, como que apenas se los puede mantener abiertos y no es por las pestañas, o sea, siento como que se ve un poquito triste y nosotros sabemos que esa sonrisa pues es falsa, digo, solamente es como para sentarse y sonreír pero no hace nada más, es una canción, les digo, genérica igual aunque se llama Lock It, o sea, así como enciérralo ¿Estará encerrada de nuevo? No lo sabemos Pero en esta ocasión no se ve nada de fondo Como antes se veía de que una puerta, de que siempre estaba cerrada Nada Y según yo, porque otras veces Tenía como que mensajes ocultos ahí De que ponía un número o algo Pero creo que esta vez no En el último video que literal subió hace 19 horas Volvemos a lo mismo No tiene ninguna descripción pero ahora está sosteniendo a un bebé, igual yo su mirada en este video se la veo un poquito apagadita, así como un poco triste o dispersa, viendo hasta un poco para abajo la misma sonrisa, pues les digo, pues solamente como para cuando se sonrisa en una foto, que se ve que es fingida, y no se ve, a pesar de que está sonriendo, no se ve igual que en los primeros videos. En los primeros videos se ve que a lo mejor... Como que se le levanta un poquito las comisuras de los labios, de que está sonriendo más. Y en esta simplemente está como que jalando los labios hacia atrás para, para abrir la boca y enseñar los dientes. Por eso digo que se le ve un poco su carita triste. Pero digo, quién sabe, a lo mejor ese es el efecto que ella quiere dar, ¿no? Así de que, pues estoy triste y otra vez hacer como que, pues el revuelo. Les digo, aunque no tendría mucho sentido de que en una cuenta nueva hacer lo mismo si a ella ya la conocen por hacer eso. Pero bueno, díganme ustedes, simplemente quiso resurgir de las cenizas, um, quiso, no sé, es que no, Livs, digo, para mí no tendría sentido, pero, no, para mí no tienen sentido varias cosas que se hacen, entonces díganme ustedes qué opinan, quiso resurgir, eh, realmente es que el mensaje que quiso dar desde un principio no se dio y por eso decide hacerlo desde otra cuenta así, o es alguien que sí tenía videos de ella. Como guardados o como mejor en algún borrador y ahora los está subiendo en una cuenta nueva. Esas son mis tres teorías que yo me puedo imaginar. Díganme ustedes qué opinan. Ah, ah traigo mis calcetines aquí. Jeje. Y bueno, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden checar videos anteriores que les pueden agradar. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Eso ya lo dije. Y recuerden, ah, si quieren ir viendo el sitio, cómo se va a ver y demás, en la cajita de descripción está justo el, el enlace directo a la tienda. Pero de verdad todo está precioso, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, besitos bye bye